Sigo en la mola, pero no me ve. Solo si me sobra, Moni, todo estará bien. No estuviste cuando iba mal, y ahora solo llamo por lo material. De noche y de día, cuando nadie mira, y ando en mis movidas, loco tú que miras. Nadie me dio nada, y yo ando aquí solo. Estoy buscando calma, tú me miras. Once media otro lunes Y amanece cansado Siento que me muero pero nunca es a tu lado Solo que a veces me quemo Y eso pa' mí es demasiado Como te lo digo yo Mírame, yo sigo en la mala pero no me ves Solo si me sobra monito estará No sé si me cruzas por tu dolor. Si te ves, es un error. y lo con la vida de su sabor. Sabes que pero, pero tú me traes dolor, sigo loco y no es amor Vivo triste y tú no estás, sé que he cometido errores No me digas que te jode, ya sé que tienes mejores Pero solo de bolsillo y yo aquí fumando un cigarrillo Tengo mil opciones y un camino, estoy bebiendo vino para olvidar, sigo bien, no estás tú pero va guay Tiene voy. y ella me besó, solo se pegó Y yo no dije que no, Paso, pasó, todo se jodió en Pasó. Me quiso besar, yo veía con tu mirada Me pone mamá y pa' mañana tarde, tarde ella lo sabe bien Yo ando bien loco, no queda mucho, tengo tan poco Quiero y no puedo, no te guardo en fotos Quiero tus besos, me vuelven loco Yo sigo en la mala pero no me ve Solo si me sobra amor y todo estará bien No estuviste cuando